Hola gente que tenemos en el mundo de hoy estamos en Sons of the Forest con Ramón. Agua. Después de que se jodiera el post. Estamos de vuelta. La bendita para mí no para ti para mí. Uy soy el mejor. ¿Estás culeo Google? Sí. Sí. sí. Acá. Allá abajo Ahí está Uy no pero está todo negro sí, pues no, cosa que era... ¡Munición de M! ¡No manches! es de...? Que... ¡Uy sí! ¿Qué, de... ¿Qué lo de...? ¡Uy sí! de ¿Municiones de...? Ya ni los de... ¡Ey! bro! RGB, claramente RGB Sara. De Sara, Yo digo que blanco por tu película Sara, ok Sara es la del 1 wey wey la mía, dándote la ay la... ¿Ah, no son los chiribuyos ah nada, que esta también los están ahora, ahora le saqué, le saqué creo que la ¿Dónde está la está me di cuenta, está la comida? ¿Dónde está ¡Ayuda! comida? ¿Dónde está la comida? ¿Eh? Hey. Saque, saque, saque, saque. Ahí está ¡Ahí está está está es sí, acá acá bueno. sí, es acá es acá, acá La de la de ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí Nice para Oh my la god Mira, está el paquete de raciones ¿Reloj? Ahí a buscar Ok, dos okay, okay, paquetes de estas mierdas Aquí más bengalas Supongo que con las bengalas bien. orientamos A ver, ahora sí Tengo Paquetes de raciones de combate Esto no lo voy a utilizar Ay, Tengo tela Tengo un reloj, no sé para o sea, que sirva, la pero lo un, voy Un chip una... Guardar Ahí está Ahora sí podemos eh... Ay, no Supongo que Ahora sí. <risa> ok, entonces a okay, ver, pongo... Hola. Hola, hola. La pongo. Se supone que este sí tengo el... Saco malado de la música. Aquí está. Elena. Date. Ya pues ahí pones el palo. Cómo debo poner el palo. Ah. Uh -huh. Ah, ok. Acá hay un punto... Pues, cerca de una cueva hay un punto morado. Ah, sí. Ah, pues ahí es. Ah, ok, te este lo voy a avisar antes, bro. Bueno, vamos. Allá, allá ponemos la lona y guardamos ya, Si te hacen una cabaña tienes que Para allá Vamos a ver el perus a usted bien Vamos a estar, estar próxima Dios